Hola, soy Toño Pérez, yo también apoyo el de las Fest. Hay que reivindicar a la cultura y también a las mujeres dentro de la cultura. En estos tiempos, además en los que el arte nos está salvando, creo que también tenemos que poner nuestro granito para salvar a, al arte. Así que píntame o de las Fest.